3 horas con 12 minutos y sí, es que distintas organizaciones, instituciones se movilizarán esta noche a partir de las 19 horas en contra de la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, se encuentra en Bolivia para una visita oficial. Sostendrá un encuentro este viernes con el presidente Evo Morales y participará junto a él en una marcha por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia hacia ellas, desde la Plaza San Francisco hacia la Plaza Murillo de la Paz, movilización a la que se está sumando la Asamblea Legislativa. Eh, junto a todas las organizaciones, buscando realizar este ejercicio de construcción de conciencia colectiva, en la búsqueda de garantizar para las mujeres una vida de libre de violencia. Están convocados todos y todas, es una marcha eh, de compromiso de la sociedad y esperamos que a partir de esta campaña que ha lanzado el Servicio Plurinacional puedan reducirse las cifras, no solamente de feminicidio sino también de del ejercicio de la violencia contra las mujeres. De acuerdo a datos oficiales del Sistema Integrado de Gestión de Causas a Penales del Ministerio Público, del 1 de enero al 8 de agosto del 2019, en Bolivia se registraron 79 casos de feminicidio. Recordar que en marzo del 2013 se puso en vigencia la Ley 348, integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que ha logrado visibilizar la extrema violencia en el país.